Entrar a la casa del gigante en el juego de recopil. Bueno, aquí suyo. Vamos a subir aquí en el Esperamos arriba. Y ya también vamos todo. ay con mi ay ay derraman la vamos a escalar esa se puede escalar igual que la otra que hay unha llegar hacia la casa les recomiendo, les recomiendo que suban a esta hora porque después se va a salir de noche. No van a poder subir cuando sean las 5 de la mañana no van a poder subir claro Ahora en el celular está está como traemos el chino, solo tengo que ir a la vena de aquí y ya te el carajo. entrar. Tengo un portal, pedí ir a ella o al banco, de ir gigante. Pero ahí lo que más cerca queda es esto. Entonces, voy a decir lo que quieras aquí para subir la noche que sube para esta gelatina de aquí y como que esa esquiva va a poder subir para quitar esta esquiva pero no va a tener es como que ahorita voy a devolver trabajo y después para ir al cuarto y al baño y este rigante y aquí es cuarto. Subiendo, daría hacia el cuarto y hacia el baño. Terminar. Ahí está mi tanto. Y aquí está el bolso. quiero otra cosa y una si si ya, este ahora vamos a su cuarto en realidad el cuarto ya queda subiendo y ya, ya, allá ah, aquí, ¿no? su plaza, esto verde su clase sí. y a ver, para acá también ¿Y si, si, si, si, si, si, ya se me el Bueno. Veo que lo no había visto, nada, no lo no había visto, sí es la verdad. Pero no me había visto. Y aquí voy a aplicar. Si quieres, claro. No bueno, espero que te haya a servir tutorial la cosa de Dale me gusta, suscríbete para cuando para que te diga cuando suba videos dale me gusta y puedes comentarme que otro video quieres que haga allá hey,